¿Cómo está esa semilla? ¿Cómo está esa semilla? ¿Dónde está? ¿A la orilla del camino? ¿Por dónde va? que nos tocará hoy día? A ver en cuál me voy a identificar con esta palabra de Dios que llega a mi corazoncito. ¿Y cómo la recibo? Ah, veamos hoy día. Veamos hoy esta palabra maravillosa que Jesús, con esa maravillosa pedagogía como nos iba enseñando con las comparaciones para que nosotros podamos entender y esto fue hace más de dos mil años y que dicen que es algo antiguo que no se entiende hermanos queridos, dos mil años más es imposible que no entendamos esto y nos pone diferentes ejemplos para que podamos entender mejor y hoy día nos toca ¿No es cierto? En Lucas 8, 14. La semilla que cayó entre la maleza se refiere a los que escuchan el mensaje, pero luego se ven atrapados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a dar fruto. Palabra de Dios. La semilla que cayó en la maleza, ahí donde está ahí, hay una maleza por ahí, una cuestión blanca ahí, que es chiquitita, pero hoy cuando están ya llega sobre todo los rosales, hay que sacarla porque se expande, se expande y mata todo, ¿ya? Entonces cuando cae entre maleza, se refiere a cuando tú escuchas, y las preocupaciones son tantas, tengo tanto que tener Y las riquezas hoy oh, me dan tantos placeres Que sencillamente no tengo tiempo para la palabra no da, Ahí queda No alcanza a dar fruto No alcanza a ayudar a los demás Porque mi orgullo mi soberbia de tener tanto Me preocupo yo de mí nomás Las preocupaciones yo de lo que me pasa Que terrible Y me encierro y la palabra nos puede dar el fruto que te da el Señor esa palabra que te dice que bueno, sé agradecido porque tienes tanto comparte las riquezas no te preocupes tanto entrégame a mí las preocupaciones nos dice el Señor y vamos a ver que yo te ayudo pero no, como somos orgullosos, somos soberbios no, yo tengo que solucionarlo, yo nomás y yo tengo para eso, tengo y para eso no hay placer y no necesito a nadie. Y los frutos para que está contigo no salen. Entonces, la palabra de Dios que ha llegado a tu corazón, que ha llegado al mío, está, ¿somos maleza? Nuestras preocupaciones lo ahogan, el tener, el poder, el placer... ¿Van ahogando esta palabra que no alcanza a dar fruto? Ojalá no. Ojalá digamos, Señor, Señor, que yo no sea maleza. Que yo no sea maleza, sino que tu palabra pueda dar fruto. Ayúdame, Señor, a hacer y dar fruto y saca toda la maleza que pueda haber en mi corazón.